¿Qué pasa con pitruenos? ¡Con pitruenas! ¡Bienvenidos a Pokémon Let's Go! ¡Extreme Shiny Loque! ¡Bienvenidos al capítulo número 15! ¿15? Creo que 15, sí. Creo que 15, ¿vale? Bienvenidos chicos a un capítulo de capturas. Hoy, después de haber vencido al LT Surge, nos toca conseguir nuevos Pokémon. Tenemos un buen equipo, no me quejo. De hecho, Hugh espero que evolucione hoy. Y el resto del equipo está bastante bien. Miguel... Hizo un papel interesante en el último combate La verdad es que el tema de transformación me ha dejado un poco chafado Porque no podemos descubrir el tipo del Pokémon Pero bueno, no, tampoco está mal, ¿vale? Y Norman es un Pokémon que puede llegar a ser verdaderamente interesante Los demás ya, ya son bastante top, ¿vale? Ya son bastante top Así que hoy vamos a conseguir primero El Charmander que nos van a regalar El Squirtle que nos van a regalar Ya sabéis que estuve leveleando Así que tenemos, creo, ya Pokémon capturados de sobra Para conseguir tanto a... Tanto a Charmander como al Squirtle, que no son Charmander y el Squirtle. Y eh, con suerte podemos eh, conseguir la MO o la MT de Estello, como coño se llame, que no tengo ni idea. Como veis tengo los Pokémon curados, ¿vale? Porque he salido ya fuera de cámara, he ido a curar y Misty me ha dicho ¡Oye, no querrás ir a la Diglett! No, no quiero ir a la Diglett, ¿vale, señorita Misty? No me interesa. Primer... Pokémon del día de hoy, vamos a ver qué nos cuenta esta eh, señorita Mara Que espero que tengamos todas las posibilidades De conseguir este Squirtle, hace no mucho atrapé un Squirtle, pero el weypillo siempre se dedica a hacer travesuras y no me presta atención, ojalá pudiera <coughs> Me muero, ojalá pudiera Encontrar un entrenador con bastante experiencia Uh, uh ¡Oh! Wow, si sí tienes, tienes una pedazo de experiencia Bueno, yo ya me callo, ya me callo Vaya, si no me equivoco, hasta ahora has atrapado 73 Pokémon Vamos, que eres un entrenador como a la copa de un pino ¿Qué te parecería quedarte con este Squirtle que atrapa hace poco? ¿Es muy travieso? Pues claro que sí, chicos, quiero a este Squirtle. Vamos a ver qué Pokémon es, porque no es Squirtle Y si es Shiny, por favor, que sea Shiny Vamos a verlo es! ¡Dodrio, no Shiny! ¡Dodrio! Psíquico siniestro Wow, vaya combinación Pokémon ave triple Este Pokémon surge al dividirse una de las cabezas de Daduo. Es capaz de correr eh, por las praderas a 60 km por hora Bueno, otro Pokémon psíquico eh, siniestro Vamos a verlo Por el simple hecho de que eh, no es Shiny y ya pierde interés Nivel 16, a ver datos a ver qué ataques tienes, Dodrio. Te voy a poner un mote ahora, ¿eh? Cornada, a Quayet, rompe coraza, Rompecoraza, Rompecoraza y Puño Cometa. Potenciando defensa física bajo ataque especial. Bastante interesante, ¿eh? No está mal. Una pena que no sea tipo normal porque tiene muchos ataques de tipo normal. Pero bueno, tampoco, tampoco está mal. Tiene Aquayet que siempre está bien un ataque de prioridad. Vale, pues vamos a ponerle un mote a este Dodrio que no tengo preparado el capítulo. Se ha retrasado. Tengo preparado todo menos el capítulo. A ver, ¿dónde estás? Eco. Eco, Espera un momento, cambiamos Un segundo <risa> Espera, vale quiero, quiero hacer muchas cosas, pero luego no me da tiempo Es que es increíble, soy, soy increíble A ver, mi canal Entramos al último capítulo Que fue el número 14, perfecto Este es el 15 Y a ver, preguntamos Hoy toca la Let's search. ¿Qué Pokémon Tipo Eléctrico te gustaría tener en el mundo real? Y me habéis contestado Por ejemplo, vamos a ver Voy a buscar por aquí a alguien para mote. Bruno Virolai 27 me ha dicho, me molaría tener un Electros. Un Electros, buen Pokémon, tipo eléctrico, la verdad, me mola. Y me has dicho mote, además me has pedido mote, pues sí, mía, te has llevado el mote de este Dodrrio. A ver, eh, Bruno Virolai, ¿cómo le llamamos? Le Virolai. Virolai me gusta, tío. Me mola. Virolai. Virolai, Virolai. A ver, M v V R. O L A Virolai. Perfectísimo, enhorabuena. No te voy a meter en el equipo todavía, porque de momento tenemos un equipo bastante sólido. Pero para futuro siempre está bien. Vamos a ir a por el Charmander. Los Pokémon que nos están regalando no están siendo buenos. Eh, conseguimos ya el. Conseguimos el scooter conseguimos el Bulbasur. Por favor, que el Charmander sea bueno. Al menos Shiny, ¿vale? Tenemos dos que no han sido Shinies. Un Shiny, yo no le... Por favor, hombre... Eh, señor, let's go, Pokémon, let's go, Shiny que, hazme el favor, yo quiero un puto Shiny, quiero un Shiny... Lo siguiente que vamos a hacer es ir a por el destello, porque eh, sabéis que tenemos que ir hacia el Túnel Roca, que capturaremos más Pokémon, de hecho, la ruta del Túnel Roca y el Túnel Roca en sí, esas dos son dos capturas que tenemos que hacer próximamente, así que responded la pregunta del día para llevaros un mote... Y Y eso, y que quedan muchas capturas por hacer. Así que espero que salga algún Pokémon interesantillo. Subimos, continuamos. Un Magneton, Tommy, Tommy estaba por ahí. Tommy, nuestro amigo Tommy, qué recuerdos. A ver, cortamos aquí. Claro que sí, cortamos. Pobre Tommy, chicos, ¿cómo murió? ¿Cómo murió Tommy? Qué injusto, era un Pokémonazo. Ah, por cierto, ¿puedo seguir la bici, no? Hola, ¿puedo seguir la bici? Me la dan, o algo así, me parece. ¿Cómo era esto? Hola, señor. ¿Cómo iba esto? ¿Has visto mi colección de bicis? Ah, que es impresionante. Eso sí. Siento decirte que no están a la venta. Echa una ojeada si quieres. Pero las manos, donde pueda verlas, se mira, pero no se toca, ¿Vale? Pues nada. ¿Cómo se conseguía la bici? ¿O oh, no hay bici en este juego? Puede que no haya bici en este juego. Ni me acuerdo, macho. ¿Puede ser, puede ser más retardez? ¿Retardez? Que no sé ni hablar. No sé, no me acuerdo cómo se conseguía la bici. No se conseguía bici, ¿no? De hecho... En los juegos de Pokémon Amarillo y tal, no había bici como tal. ¿No? ¿O sí? No me acuerdo, tío. Soy un failer. Soy un failer. Vale, Charmander, te estoy viendo, te estoy viendo. Vas a ser bueno, vas a ser poderoso, vas a ser al menos... Vas a ser Shiny No se me da demasiado bien entrenar Pokémon De hecho, mira que desde mil este Charmander Prefiero que lo cuide alguien con madera de entrenador Porque lo que es, yo soy un puto panoli Ya lo sé, dámelo, compañero Por lo visto, has atrapado un total de 73 Pokémon Hasta el momento, así se hace Me gustaría que te encargaras de este Charmander Si ¿sí te parece bien Sí, me parece muy, pero que muy bien Ha recibido un Charmander Y Charmander es... bueno, Shiny! ¡Vamos, Primit! Shiny, pero es Primip! ¡Fantasma Hielo! ¡Fantasma Hielo! ¡Qué pena que no sea Shiny, tío! ¿Por qué no son Shinies? ¡Qué mala suerte! Vale, a ver, eh, ¿qué ataques tiene este Primip? Primip es un Pokémon muy fuerte, muy crack A ver, ¡Fantasma Hielo! Interesantísimo el tipo Fantasma Hielo, eh Muy bueno, a ver eh, Vamos a ver los datos Es hembra y fantasma hielo, picotazo, puño mareo, remolino y niebla clara. ¿Qué hace niebla clara? Ataca el objetivo con una singular bola de lodo que elimina cualquier cambio en sus características. Basurita. ¡Oh! Potenciado en ataque bajo en velocidad. Remolino, puño mareo, picotazo. A ver, eh, los ataques no son la divina papaya, pero bueno... No sabría deciros, no está tampoco mal. Me acuerdo que me dijisteis en los comentarios que podíamos ir... Eh, ¿Os acordáis que hay un sitio donde te venden un Magikarp? Pero no es un Magikarp, o creo que no va a ser un Magikarp en este en este juego. Así que también podríamos ir ahí a ver qué Pokémon es. Yo creo que podríamos ir hoy porque... Espérate, voy a poner un Mote Prim, que no le he puesto Mote a Mota Prim. ¿Esto qué es? A ver, del mismo... Del mismo... Lo, lo, lo, lo diré, capítulo... Nos ha comentado el señor Lautaro Fernández Tendría un Raichu a al, Lola Y pondría de mote, eh, me ha dicho Lauti Pues nada, enhorabuena señor Lautaro Fernández Te vas a llevar el mote de este primip, Primipi A ver señor Primipi, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Aquí, mote, perfecto Lautaro que ha dicho que se llame Lauti Pues Lauti, estupendo A ver, mayúsculas, ¿dónde están las mayúsculas? Aquí están Qué pena que no haya salido un Shiny, tío Yo quería un maldito Shiny lau -ti. Es que lo malo de los no Shiny ya lo sabéis Y es que son más débiles Y casi support, ¿no? Casi es mejor que tengan ataques tipo Tóxico, beso amoroso, toda esta historia Antes que... A ver, puedo pasar por aquí sí. Antes que Ataques fuertes porque al final su nivel Les hace mucho daño no sé, no sé, loakil me gusta mucho, Norman también me gusta mucho, nuestro futuro Nido Queen si conseguimos una piedra lunar. Y no sé, no sé, este capítulo va a ser un poco de transición, ¿eh, chicos? Porque, joder ese Snorlax, chicos, ese Snorlax se pudo salir, me cago en mi vida, qué mala suerte, qué maldita mala suerte. Vamos por aquí, vamos a ir al túnel Diglett, pasamos el túnel Diglett y llegamos a Ciudad Plateada, creo que era, y a la derecha... Era donde nos vendían ese Magikarp. Así que vamos a ir primero a por la MO Destello, de luego a por Magikarp. Y creo que ya. Podríamos intentar ir a por una piedra lunar también. Por ya dedicar este capítulo un poco a lo que es la transición, ya me entendéis. Y mañana ya continuar por la ruta a la derecha de Ciudad Celeste. Que creo que, que ya ahí sí que sería combates, capturas, etcétera, etcétera. A ver, hay que bajar. Lo malo es que al no estar capturando, no estamos subiendo experiencia y nuestro Magikarp sigue sin evolucionar. Algún día, algún día, compañeros. Qué pena, qué pena que no haya salido ningún Shiny. Pero yo confío en ese Magikarp. Ese Magikarp que nos van a regalar, yo creo que puede ser un verdadero y poderoso Shiny. Vale, entramos en la cueva de Igles, donde hemos capturado a un todopoderoso Magikarp, chicos. Qué putas ganas de que evolucione a ese guiado rojo. Qué pena la guiada guia... a.. Yaradosita, que no podemos tenerla, creo, hasta que acabe el juego Qué pena que los objetos no sean random Y pudiera salirnos una Gyaradosita Ahí en plan, en mitad de la Cueva de Iglet, ¿no? Una pena Continuamos A ver, es largo el túnel roca Habéis visto un mycar poderoso Pero no Shiny como el mío, que está guapísimo A ver, salimos Hola, ¿hay alguien por aquí? Sí, hola He oído que hay un túnel todavía más oscuro que este en algún lugar de no sé dónde Sí, en el túnel roca Que es oscuro, pero también es peligroso por los Pokémon y los entrenadores Espero no perder más Pokémon A ver, por aquí hay un objeto, me suena, ¿no? Esta música, tío, esta banda sonora es tan mítica Tres Superboss, bien Compro las Superboss, me parecen muy buenas porque no tenemos muchas Seguimos bajando por aquí, a ver... Creo que era en esta casa, oh no, este, este ¡Hola! Eh, ¿cómo te acuerdas de mi trabajo como ayudante del profesor Oak? Has venido en el momento justo, tengo que enseñarte algo muy útil Pero aquí hay demasiado. Oh, es verdad, me va a hacer la exhibición Me va a hacer la exhibición ¿Cómo se llamaba esta mierda, tío? Fogón o no, algo de eso era Algo así No me acuerdo, tío ¡Hola! Aquí estás, bien, bien Verá, lo que es la técnica Fulgor Fulgor se llamaba la técnica No me acordaba, tío, no me acordaba del nombre Ahí está, ¡Zas! En toda la boca, las luces apagadas, pero a que puedes percibir de forma más clara lo que te rodea. Me he concentrado con tanta fuerza que tú también atrabas el efecto. Perfecto, enséñame la, la tecniquilla. La verdad, es que nuestro Eevee no está haciendo ningún papel, pero ahora sí viene con nosotros a todos lados. Es como tener eh, siete Pokémon y uno para MTs. Es la polla. Es perfecto. Grande Eevee, poderoso. Muy bien, pues tenemos Fulgor. Es un crack, es un maestro, es un. es un titán nuestro, nuestro Eevee. Vale, vamos por aquí abajo. Que creo que podemos con... Uh, uh, oh, oh ¿Qué? Fulgor, sí eh. Ahí vi, vale ¿Vas a luchar? No, prefiero ir solo, compañero Prefiero ir solo, sí eh, Estaré perfectamente, compañero vale Hasta luego, ciudad celeste, túnel rock Sí, me lo sé ¡Uh! Pensaba que había combate Vamos por aquí Que puede que haya alguna poción o algo Y no quiero dejar escapar las pociones, claro que no Por aquí... No, hola. ¿Qué hay aquí? Hola, hola, señorita PC, puntos de combate. Vale, me lo dices ahora, gracias. Seguimos. Y en esta ruta, puede que no haya aquí. Oh, objeto, objeto, piedra, hoja. Oh, vale, perfecto para nuestro Gloom. Pero claro, Gloom, no sé si sigue aprendiendo ataques después de evolucionar. Lo tengo que mirar si, si sigue aprendiendo ataques, que lo miraré eh, Podemos evolucionar en el siguiente episodio ya Para que sea más fuerte Si no aprende ataques, entonces tendremos que esperar ¡Oh! ¡Super poción! ¡Vamos! Bien, bien Nos viene, nos viene que ni pintado Porque no tenemos muchas, ¿no? Eh, vamos al botiquín Dos tenemos, dos supermociones Bueno, bien, bien, bien, dos supermociones Son más que bien para los siguientes combates Porque con el Sulch no tuvimos que usar ninguna Así que guay del Paraguay Vale, pues ya está, ya no hay nada más Vamos hacia arriba del, del bosque verde del, De lo que viene siendo el bosque de de de, de, de... de... de canto, el único bosque que hay Yo creo que no hay más bosques, ¿no? ¿En canto? ¿No? No, solo hay un puto bosque y es el bosque verde Vale, pues seguimos por aquí y vamos a ir por ese Magikarp que quedan 5 minutitos de vídeo y yo creo que puede estar muy, pero que muy bien. Aumentando el equipo, chicos, tenemos bastantes Pokémon para aguantar. Eh, nuestro equipo actual es, yo creo, el, el Dream Team, el que tenemos ahora mismo. Es verdad que Fredo está por ahí, nuestro cadabra, que me da confianza, ojalá, justa. Eso de que no tenga ataques buenos me da bastante miedo. Pero bueno, eh, más adelante si conseguimos levelearle o lo que sea y aprende algún ataque puede convertirse en un gran... Grandioso Pokémon, vale Continuamos por la ruta número 3 Y aquí nos regalaban a ese Minecraft Que no sé por qué no lo cogí en su día Soy retarde... Bueno, te lo regalan, eh Te lo compran, te lo venden O sea, tienes que pagar tráfico de Pokémon O sea, esto es increíble ¿What? No quería luchar contigo, compañero Bueno, vale, pues igual sube nuestro Minecraft de nivel Con un poco de suerte Y así, pues yo qué sé Pues ya tenemos un guiados, vale A ver si hay suerte, qué nivel... Es que va a ser nivel, nivel basura Modelo Roberta, uy, uy, uy. Hola, señora Roberta. you vale. No sube, no sube. Ni de Flowers. Adrianito poderoso. Vamos a hacer Mega Agotar. Y yo creo que ya puede ser buenísimo para no aguantar este Mega Agotar. Ahí está, es que era imposible, tío. Le sacó 20 niveles. 21 niveles. Es que vamos. Ahí está, 53 puntos de experiencia y no evolucionan ni nada, ni, ni na, nada, nada. Nadie evoluciona aquí Gracias por la Super Wars, compañera Pero ya está, vámonos Quiero mi Pokémon Quiero mi Magikarp Que no es un Magikarp, lo sabemos todos Bueno, igual sí que es un Magikarp y es un fail esto, ¿vale? Perdiendo el episodio por buscar un Magikarp Pero, yo que sé, todo merecerá la pena Vamos a ello ¡Hola! Señor que nos regalas un Magikarp ¿Era este? ¿Hola? No, este no era Este no era este de aquí, ¿no? Sí, tú sí, tú sí, tú sí ¡Bájate! Tengo un cho ya zo que no podrás rechazar Y no creas que la ofrezco hasta cualquiera, ¿eh? Porque es porque lo has querido bien Se trata de una auténtica joyita de Pokémon llamado Magikarp Por si tú te lo voy a dejar por unos víseros. 500 pavos ¿Te interesa? Bueno, es, una to es un tongo, pero bueno, 500 pavos por un Pokémon que ni tú mismo sabes cuál es, compañero Vamos a ver, Magikarp ¡No es Magikarp! ¡No tensalola! ¡No tensalola! ¡No puede ser! ¡Bicho acero! Qué pena que no sea Shiny, tío Pero cómo puedo tener esta suerte Cómo puede ser esta Mi suerte, tío No Vale, voy a ponerle un mote Por supuesto, también del capítulo de ayer Pokémonazo, vamos a ver Primero los ataques que tiene O primero le pongo el mote Espera, primero le pongo el mote Del capítulo anterior, eh Tenemos a por aquí, por aquí a Formulando con Fimo, Que es mi amiga Palomita que dice, cualquiera me vale para ir soltando chispazos. Vamos a ponerle el mote de palomita a este Pokémon. Ninetales, que es un Pokémon precioso. O sea, un Pokémon de los más bonitos. De hecho, yo creo que de los Pokémon de. de. de este juego, me parece de los más bonitos, sin duda. Pero sin duda. ¡Palomita! Claro que sí. Me dijo Palomita que le pusiera el mote a un Charmander si lo conseguía, pero bueno, como veo que no consigo ninguno, pues un Ninetales Alola es un Pokémon como la copa de un pino. Vamos a ver qué ataques tiene. Porque podría llegar a ser bastante interesante: Acero Bicho, Ascuas y Puño Mareo. Uf, es que está a nivel 5 y solo tiene dos ataques, pero tiene mucho margen de mejora este Ninetales. ¡Qué pena el Shiny! ¡Qué pena, tío! Vamos a ver qué pasa si compro otro Pokémon. Bueno, es que si sale otro diferente que no sea Nintels, no, debe ser Nintels, ¿no? No se aceptan devoluciones, vale. No me venden más Pokémon. Vale, pues bueno, no está mal el asunto. No está nada, pero que nada mal. Un Nintelsal, Salola. Lo levelaré para el próximo episodio, vale. Intentaré eh, le levelarlo para ver qué ataques puede aprender. Y así ir... Ir teniendo más. ¡Wow! ¡Oh! ¡Gengar! ¡Gengar! ¡Nuestro dado! ¡Hay dado! Hijo mío, que moriste, moriste. Una pena, no podemos capturar más dados. Vamos a ver si encontramos una. ¿Cómo se llama? Una. Una piedra lunar. ¡Wow! ¡Oh! Es este, este, ¡Kidmon-chan! ¡Kidmon-chan! Poderoso Pokémon que no podemos capturar, claro que no. Porque ya hemos capturado aquí y esto es lo que hay. Vamos, era el piso de abajo, pero era... Espérate, ¿era por aquí? Por aquí creo que era. O igual me estoy equivocando. A ver, hola... Creo que era aquí. Puede ser aquí, sí. Esto es... Piedra Lunar, ahí está. Perfecto, conseguimos piedra Lunar. Y aquí hay un objeto que vamos a coger, Pepita. Bueno, bueno. Podría ser mejor, ¿eh? Pero bueno, la Pepita está también bien. Salimos de aquí. Tenemos piedra lunar y ahora mismo podemos evolucionar tanto a Norman como a eh, Adrenito, ¿vale? Miraré a ver si aprenden ataques. De hecho, lo, puedo, lo voy a mirar ahora, por si acaso. Lo... Ah, espérate, lo voy a mirar. Lo voy a mirar fuera de cámara para hacerlo mañana. Y ver si mañana nos puedo evolucionar, ¿vale? Porque no quiero perder ahora el tiempo en ello. Salimos de aquí. Y yo creo que podemos ir dejando el episodio. Un episodio bastante tranquilo de transición, la verdad. Yo creo que voy a terminar el túnel Roca. Para ya llegar a la Ciudad Celeste Porque creo que es el camino más rápido Si tengo que irme hasta el, hasta, el, hasta la Cueva Diglett Y toda la vuelta que tengo que hacer Yo creo que me da un, un chunguele Así que terminamos la Cueva Diglett Y yo creo que ya está ¡Uh! Grandes Pokémon los que hemos conseguido en el día de hoy Sobre todo el Ninetales Alola ¡Qué pena el Shiny, tío! Si hubiera sido Shiny ya, te juro Que es que lo iba a flipar Lo iba a flipar, pero, pero vamos ¡Qué pena, tío! De verdad Es que un Ninetales Alola Shiny... Hubiera sido la crema A ver, eh, macho, déjame pasar, gracias Voy a revisar a los Pokémon, tío voy a, voy a verlos Mañana ya voy hacia Ciudad Celeste Fijaos, tío Qué bonitos, tío Nuestros Pokémon Nuestro equipo Pokémon Esperad, caja Pokémon Primip Dodrio Y Nintelsalola Grandes Pokémon Nivel 5 está muy por debajo Pero le levelaré para mañana pues nada chicos, espero que os haya molado el capítulo de hoy La verdad que ha sido simplemente De transición, conseguir Pokémon nuevos eh, Conseguir la Piedra Lunar, la Piedra Hoja Que ni, ni sabía que estaba ahí, o sea es que Primera noticia Y mañana avanzamos ya hacia el Túnel Roca Y de camino a Pueblo Lavanda Así que nada chicos, espero que os haya encantado Este capítulo, dejad un super like de computer, no Apretad ese botón como si no hubiera un mañana Y nos vemos en el próximo episodio Chao, chao